en tu ventana la misma dicha galana que tu boca me brindó. Vengo así como quien vuelve de lejos, cegado por los reflejos que tu amor iluminó. Nadie dirá por mí tal vez que me perdí en la soledad de tu soñada vanidad e ingratitud. Vengo porque bien lo sabes que La vida he tenido sin sabores ¿Este era tu yerno un tiempo? Hola <someday>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 pero acá te traje, y te pusiste aquí en un cuadrito para vos. Pues. Y, y ahora le debe alguna una bolsita todo para que tengan el. Venga, me tiempo perdido. Casi. Te manda muchos saludos, Wense. Wense te manda muchos saludos. Sí. Pero está en Buenos Aires. Sí. Uy. Te manda saludos. Que está el hijo ahora capaz que viene a saludarte. ¿Qué César. ¿Qué César. ¿Qué César? ¿Qué ¿Qué ¿Qué ahora. Va a venir la representación de los mayores. De parte de la familia por lo menos. Así es bueno. Hoy ya tengo la rosita temprana. La basura y mucho, eh. Uy, qué hora, qué tenemos estoy... que cuidar el, el corazón, tenemos que cuidar el corazón. Ella, este es tu, tu, tu pariente también. Ella, él es el nieto de la tía Pastora. Mucho gusto. Encantada. <risa> ¿Qué? ¡Ay, no te puedo creer! ¿Cómo, ¿Cómo que no va a pasar, ratón vos ¡Por favor! muy bien tía! ¡Cómo la tía! tanto que reclamaba por él tanto que Ahí está tu regalo hola, hola, feliz cumple cómo estás? bien contenta porque viene. Así, viene así me, me gusta. gusta así me gusta ¿Está bien? <ríe> <ríe> yo te veo más joven cada vez más joven te veo yo. no escucho nada yo te veo cada vez más joven ¿Cómo va? Sí, pues. <risa> no, por acá ya se <risa> yeah, viene. Ya, ya, ya, ya. ¡Ale, tome! ¡Ale, si bien? Saca, tome. Lo lo ¡Muy mm. bien! ¿Se juntaron los Diego ahora? ¿Qué ¿Eh? vamos a hacer con los Diego? Todos los Diego, todos Diego. Fue eh, de la cancha, son... Una, un poquito más, y doblar a tu derecha. ¿Sí, Buenas ¿Sí? tardes, ¿Sí? están todos escuchándolo. Buenos días, él es no? mi compadre de Posada. ¿Qué? ¿Qué tal? Yo vine cuando tenía 14 años. ¿qué? ¿Cómo pasa, eh? Feliz sí, sí, cumple. Gracias, muchas gracias. Nomás, ahí está. Ahí está. Bien, estamos... sí. A está los... a ver, está Ya a estamos. a ver, a ver, a ver, encargado ¿Usted a ver, a hizo a ver, a ver, a ver, hizo ¿Ah, Así, sí, no por acá. Oh, estaba en la casa del papá. ¿Qué mm. ¿A qué hora arrancó con el fuego? ¿Entonces comenta un poquito? Acá, las seis ya estuvimos haciendo fuego. Aparte estoy solo hablando, no tengo ni ayudante, está los. Ya no se disparará ya porque está jodido allá. <ríe> Sí, amigo. ¿Cuántos kilos de carne? ¿Cómo? Y la decir? vaca tenía 180 kilos. El cuarto tenía 38. La patilla 15. Y así. Ya veo. 70 más de 70 kilos de carne. Esto es asado la estaca. Esta, estaca. Carne de la zona. Propiedad del, del hombre que está haciendo la la el yerno de la cumbre de la cumpleañera no sé a de quién va a ser gracias no, gracias a usted la, la polenta, digamos, es un cumpleaños tiene que escuchar a Chama y bailar, escucha por eso el Chama de los animales. Sí, nuestra abuela, la verdad, es nuestra madre y es muy querida. Y estábamos esperando porque son dos años de pandemia que tuvimos no bueno, nos pudimos juntar todo porque esta es la cuando vienen todos mis tíos eh, los, los hijos se juntan todo y estos dos años de pandemia que estuvimos que la verdad estuvimos muy aislados muy separados todos y es, la... es todos los años que ellos vienen y, y nos juntamos nos encontramos con nuestros tíos nuestras raíces nos encontramos todos acá así que siempre le esperamos esta época este año para, para estar todos juntos y compartir ¿ves? lo que nos lleva a la abuela estar todos juntos. Que... Ella es el, el, el motor, el, la el motor, de la familia, el motor de la familia, sí. Así es. Me alegro entonces que se sientan felices todos. Sí, sí, sí, muy contentos, muy, muy agradecida a, ella y a Toda la familia. ¿eh? ¿Y cuáles serían tus palabras para la abuela? Y bueno, qué de palabra palabras no hay para la abuela. Es todo para nosotros, es todo. Ese que tenemos acá para que nos, nos, nos une a todos, la unión de la familia, así que gracias a ella estamos todos acá y feliz, hay que llegar a los 93, así que feliz, feliz con ella. Gracias. Ah.